Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar lo que yo empaco o cómo empaco mi maleta para mi viaje a Europa por 16 días en una van. Vamos a comenzar. Tengo esta maleta grande, muy muy grande. Dejé este espacio poquito vacío por si llegamos a comprar cositas allá. Siempre me gusta dejar poquito espacio. Estas bolsitas ahorita les voy a decir para qué son. Primero lo que tengo aquí es una bolsita, está medio sucia, pero la voy a limpiar. Este Y adentro de esa tengo otra bolsita que son para andar caminando por la calle este y pongo ahí todas mis cositas. Este Aquí tengo una botella de agua, ya sé que es raro, este, de hecho es un filtro de agua porque el agua en Alemania... Este, vamos a ir a Alemania. Este, so, el agua en Alemania es súper cara. solo que hago es rellenarla de agua normal, de la llave, lo que sea, y ya puedes tomar sin ningún problema. Estas bolsas, aquí es donde pongo toda mi ropa. De hecho, aquí cabe toda mi ropa, lo que son vestidos, pantalones, todo, todo. Este, y lo pongo dentro de esta bolsita que le quita el aire y esta es la manera en cómo se cierra. Lo único que hago es este, ir enrollando con esta esquinita e ir apachurrando con muchas fuerzas. Este, a veces se siente como que se va a reventar cuando te recargas, pero les juro que no se revientan. Pero tengo otras extras por si se llegan a perforar o algo. Tengo estos zapatitos blancos que son muy cómodos y siempre me gusta viajar con ellos. Y tengo aquí este, otra ropita. Este, pensé que no va a la, ser la otra, pero no, acá tengo más. Ahora con la siguiente parte, aquí llevo mis cremitas, este... Llevo shampoo, acondicionador y estas cosas para bañarnos. Esta bocina Bluetooth la iba a poner aquí, pero aquí no se debe meter porque tiene cosas flamables y son muy peligrosas. Esta me lo voy a llevar arriba en mi otra bolsa que ahorita les voy a enseñar. Tengo este tripod chiquito para tomar fotos y este aplicador para el celular. siguiente que tengo es un fajito, normalmente este me lo pongo en el avión, pero ya veremos tengo este selfie stick que es super largo eh, aquí tengo una bolsita para nuestra ropa sucia aquí llevo dos cobijas porque nos vamos a quedar en una van así que puse esto en mi maletita ya sé que ustedes no cargarían con esto, pero esto es lo que yo llevo. Y después llevo mi sleeping bag. No sé cómo se llama en español, pero es como una bolsa para dormir. No sé cómo decirle esto. Aquí llevo bathing suits, mis calzones, mis calcetines y unas pijamitas. Aquí llevo mis bufandas, guantes y gorritos porque va a ser frío en Alemania. Y aquí tengo esta bolsita para mis otras cositas que les voy a enseñar. Bueno, este, no sé cómo decirle esto, pero básicamente aquí llevo varias cositas sueltas que no necesito en el avión conmigo. Este, Vamos a empezar por este lado. Aquí llevo mis joyerías, este, dos pulseritas, un collar y unos aretitos. Y luego aquí llevo este pañolito que es súper bonito para, no sé, para diferentes outfits. te lo quieres poner en la cabeza, lo que sea. Tengo esta liguita con este pedazo de tela que es súper cute. Tengo mi Diva Cup y unos panty protectores para esos días especiales, por supuesto. Y llevo aquí un gorrito para no mojarme el cabello. Este, yo me lavo los cabello, el cabello como dos o tres veces por semana para... Para que sea más saludable. Y en este botecito llevo varios aretes chiquitos. De hecho, tengo todos, así que pues me traje todos. Tengo mi mini planchita que está súper, súper cute. Y luego llevo mi eh, epilator, que esto es para jalar los vellitos, para no rasurarme, porque no me rasuro. Y pues en esta bolsita solamente llevo mi cepillo de dientes este y unos, no, como, es como hilo dental, se llaman placers. Este, ahora en esta bolsita llevo unos clipsitos como accesorio para el cabello, unas liguitas y unos pasadores y un anillo ahí que se ve también. Y en este otro cierre realmente pues nomás llevo algodón y estos realmente no importa, va vacío, casi no llevo nada ahí, pero en fin. Y luego acá llevo unas. vean estos paquetitos tan cute, ok, so estos son desmaquillantes y vienen en paquetes. En un paquete grande viene como con 100, so me gusta cargar con esos. Llevo mi maquillaje de sombras, algunas brochitas, casi no me maquillo en los viajes así mucho, so solamente llevo esto. este Llevo mi protector para el cabello, un pinta uñas del color que voy a usar, solamente me llevo uno normalmente, llevo vaselina, un perfumito y mi base de maquillaje y dos perfumes más chiquitos ahí. Y en esta bolsita tengo mi corta uñas, saca cejas, lima y otras brochitas más. Ahora, lo que voy a llevar conmigo en el avión es esta bolsita grande. este es muy conveniente, el tamaño y todo. Deje enseñar lo que llevo aquí adentro. Como ven, pues, este tengo puras bolsitas chiquitas para mantenerme más organizada. Quizá reconozcan uno de estos en alguno de mis videos pasados. Ahora vamos a ver qué llevo aquí dentro de esta bolsita. Aquí tengo estos audífonos que me encantan. Este, se llaman el Soundcore. No sé qué, pero les voy a mandar un link en la parte de abajo. Y tengo que cargarlo. Este solamente es un foquito en vez de tres. Eso significa que lo tengo que cargar. Y lo cargas por aquí atrás. Se los súper recomiendo. Están muy, muy geniales y se escuchan hermosos. Llevo unos Kleenex y también llevo este kit para coser. Siempre llevo esto conmigo, este, por si se me llega a reventar algún botón o algo en un vestido. Y he batallado antes, así que he aprendido. Ahora, en esta bolsita que ustedes ya conocen, este, llevo mis cargadores, un banco, batería, no sé cómo se llaman. Y luego unos cargadores para mi reloj. Ah, y también dejé espacio para poner este car enchufes universales. Y en la otra bolsita puse este, cositas para los ojos para taparme la luz en el vuelo, en el avión. Y también llevo esta almohadita que tienes que inflar, que se infla como en 5 o menos segundos. Y así me puedo ir más a gusto en el avión porque son vuelos largos. Y pues ya saben lo del coronavirus o el coronavirus, llevo mis cobrebocas. Este, ahora en esta bolsita este, aquí llevo mi pasaporte y el de mi esposo y llevo dos plumitas en la siguiente bolsita aquí esta es mi cartera aquí llevo mi dinero cartas, tarjetas y todo ese tipo de cositas divertidas aquí llevo esto no sé ni por qué lo cargo pero bueno llevo algunas conexiones para laptops, USBs y SD cards o tarjetas de SD no sé cómo se llamen las llevo aquí y luego aquí voy a poner mi GoPro, solamente que la estaba cargando. Este, y llevo maquillaje, realmente no uso mucho maquillaje. Eso es todo lo que cargo y las sombras. Y esta bolsita me encanta, es mi favorita. Llevo labial, este, para el vuelo, si me quiero lavar los dientes. Un cepillito también para los dientes, si me quiero desmaquillar. Un enjuague de boca, mi desodorantito, aquí lo cargo. Eh, hand sanitizer, eh, ¿qué es eso? No sé qué es eso, pero bueno. Oh, son perfumitos, unas tijeritas, a ver si no me la hacen de rollo. Este, y una cremita, esta es mi cremita de cara de todos los días, y... Vaporup, porque me encanta ponerme Vaporú, ustedes ya saben. Chicos, eso es todo por este video. No se les olvide darle like si les gustó. Y si gustan ver estos otros videitos, también están geniales. Les mando saludos a todas las personas que me dijeron que querían saludos en mi próximo video. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.